Hola a todos chicos y chicas de YouTube Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que se encuentren en el mundo y a la hora que estén viendo este video Yo soy Isaac Real y a raíz de unos videos que he subido sobre Kazajistán eh, algunas personas se han comunicado conmigo y me han escrito a mi Instagram preguntándome eh, cuáles serían los trámites a seguir para poder visitar y viajar a este bello país Aprovecho este momento para dejarles en la descripción del video el link a mi Instagram y a mis otras redes sociales para que me sigan y puedan ver distintas eh, informaciones, videos, fotos que subo a cada rato. Y bueno, sin más preámbulos, vamos directo a la información y al tema del video de hoy. ¿Cómo viajar a Kazajistán? Bueno, les puedo decir que para recibir la visa turística en Kazajistán en este preciso momento no es posible. El gobierno tiene frenada la emisión de visas turísticas en este momento debido a la situación de la pandemia, debido a la situación del COVID. Por eso las personas que viajan ahora a Kazajistán solo lo hacen a través de una visa de negocios o de una visa de trabajo, sea personas que vienen por un contrato. Eh, anteriormente a la pandemia era bastante fácil conseguir una visa turística para kazajistán por lo cual yo imagino que cuando logremos una normalización todo vuelva a lo como era antes por eso les voy a explicar en este momento cómo era el mecanismo para conseguir esa visa eh, cuando todo abra por supuesto yo los mantendré informados y los actualizaré eh, si hay algún cambio cuáles serían eh, las medidas a tomar para recibir la visa turística para entrar a kazajistán bueno, el paso número uno y el más importante de todos, es primero que todo, entenderse en el país en el cual ustedes van a viajar, hay consulado o embajada de Kazajistán. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que ustedes tienen que hacer es saber si es de su país para viajar a Kazajistán se necesita visa. Y eso no se consigue mirando en Internet. El 90% de esas páginas que se encuentran en Internet tienen una información que no es fiable. Por eso, para no cometer errores, lo mejor es llamar siempre a la embajada o al consulado. Vamos a pensar que en su país no hay embajada o no hay consulado de Kazajistán. Existen otras opciones, eh, si sí puede buscar en este caso en internet, pero tiene que eh, cerciorarse que es la página oficial del de, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores y Extranjería de Kazajistán que en ese caso, lógicamente, estaría en inglés, ruso y kazajo. Si no conoce alguno de esos idiomas, tendría que leer con un traductor. Eh, bueno, sería un poco más engorroso, pero al final se puede conseguir. Otra opción también es que en muchos países, cuando en ese país no hay un consulado o una embajada de Kazajistán o de algún otro país, usted puede averiguar esa información en otro consulado o embajada de un país cercano al suyo. Muchas veces sucede que la embaj por ejemplo, una embajada aquí en Kazajistán sucede que la embajada de Cuba, por ejemplo, aquí en Kazajistán se encarga de los ciudadanos cubanos que están en Kazajistán, que están en Kirguistán, que están en, en Georgia, por ejemplo, en algunos otros países porque en esos países no hay embajada. Lo mismo podría pasar, por eso eh, no hay peor gestión que la que no se hace. Hay que llamar y preguntar y cerciorarse de que usted necesita o no visa para viajar a Kazajistán. Esa es la primera. Vamos a pensar que ya usted obtuvo esa información, ya usted sabe que usted necesita un visado. En ese momento, bueno, existen dos formas y una de ellas es la más fácil, por supuesto, cuando usted tiene un conocido que sea residente en Kazajistán y lo quiere invitar. Esa es la más fácil porque esa persona se dirige aquí al, al Ministerio de Relaciones Exteriores o a través de una agencia turística, hace la solicitud y los trámites para hacer la invitación a una persona, a la persona que quiere invitar desde su país, eh, a él le entregan un documento que viene siendo la invitación como tal, esa invitación usted se la envía por correo electrónico o por la vía que le sea más fácil a la persona en Cuba, la cual lo tiene que imprimir y dirigirse a la embajada al consulado, con eso, cuando usted lo enseña y lo entrega en la embajada, le dan una planilla a llenar. Usted llena esa planilla y la entrega junto a su pasaporte y al monto de dinero que costaría la visa, que en ese momento eran algo como unos 80 dólares, si mal no recuerdo. Después, a los pocos días, usted llamando por teléfono, averiguando si ya se le otorgó, usted va y recoge el pasaporte con su visa y está listo para viajar. Esa es una de las variantes, la más fácil de todas. Eh, un segundo caso que tampoco es difícil pero depende mucho del país en el cual usted se encuentre es simplemente yendo en su propio país a la embajada o al consulado de Kazajistán y diciendo que usted quiere recibir un visado turístico para viajar y conocer ese país. Eh, también se puede hacer a través de una agencia turística que haya en su país. Por lo general, en muchos países como España, México, etcétera, este mecanismo es muy rápido, es muy fácil y se puede hacer sin problemas. Sin embargo, hay algunos países como que es el caso de Cuba, donde recibir la visa en el mismo país solicitándola tú mismo sin una invitación es un poco complicado, a punto de ser algo bastante difícil de conseguir. Por eso les explico que es muy importante saber desde qué país usted está solicitando ese servicio. Ahora. En estos momentos, como ya le expliqué, ese mecanismo está cerrado. Cuando usted, por ejemplo, en el país en el cual usted esté, donde usted pueda acercarse a una agencia turística a hacer esta solicitud, tiene que tener mucho cuidado y tener en cuenta de que muchas veces las agencias turísticas le hacen a usted las mismas gestiones que usted podría hacer en persona sin necesidad de ayuda. Y ellos le cobran a veces el doble y hasta el triple. Por eso a veces las personas tienen miedo, tienen preocupación de que a mejor no me la dan si voy directo al consulado o a la embajada o quizás yo no sé cómo hacerlo, no tengo la información. La primera gestión que se debe hacer y el primer punto que usted debe tener en cuenta es llamar y averiguar personalmente en la embajada. Porque podría ser muy fácil el proceso, podría hacerlo usted mismo y ahorrarse mucho dinero que la agencia simplemente porque conoce el mecanismo y guiarlos a usted a hacer algo que usted puede hacer por sí solo les va a cobrar mucho dinero. Hay algunos casos especiales donde a veces la agencia tiene un contacto, una amistad con alguna embajada y para ellos se les resulta más fácil, ¿no? se les facilita resolver el visado, pero no es en la mayoría de los casos. Por eso siempre primero llamar y averiguar personalmente en la embajada. Y bueno, como ya les había comentado en este momento, no es posible recibir visados de turismo para Kazajistán. Eh, un ejemplo de eso es que hace muy poco tiempo el famoso youtuber mexicano Luisito Comunica, que hace quizás un mes o no más, estuvo en un país vecino de aquí que se llama Kirguistán donde estuvo grabando sus videos y en uno de esos videos comenta que también quería visitar algunos países de la zona y que se le volvió imposible entrar a Kazajistán debido a que no están otorgando visas de turismo así que eso es otro ejemplo de que realmente en este momento no se puede hacer ese trámite esperemos que cuando todo abra eh... La situación sea igual que antes sea fácil en caso que haya algún cambio por supuesto que los mantendré en contacto y les informaré de cuál serían los nuevos métodos a seguir si este vídeo tiene buena reacción y a la gente le gusta eh, haré una serie de vídeos en los cuales explicaré cómo se puede viajar y cómo se puede encontrar la visa para viajar a los distintos países de la zona eh, ya sea Rusia no necesita visa pero también hay algunos detalles que hay que tener en cuenta que son muy importantes y como decía Rusia eh, Azerbaiyán eh, Kirguistán eh, Armenia, Georgia eh, y bueno, algunos otros países de la zona yo les diré y haré unos videos explicándoles qué habría que hacer para conseguir el visado en esos países. Ah, un dato que no se me puede olvidar. Aquí en Kazajistán, y en muchos países de la zona sucede, cuando usted llegue usted tiene que registrarse, hacer una registración. ¿Qué significa? Que usted ya tiene su visa, usted ya entró en territorio de Kazajistán y usted tiene un término de tiempo, que en el caso de Kazajistán son tres días, en el cual usted tiene que hacer una registración en una dirección, tanto sea en el hotel que usted se va a quedar o si una persona lo invitó, en la casa, donde esa persona te va a acoger, eso es otra de las ventajas que tiene el hecho de que una persona te invite si usted hace el trámite directamente desde su país sin ninguna invitación usted tiene que mostrar el, eh, la compra del hotel donde usted se va a quedar sin embargo cuando una persona te invita usted puede quedarse en casa de esa persona y esa persona sería responsable de usted y no tendría que gastar dinero en el pasaje o sea el gobierno no te va a exigir lo que es eh, la compra, el papel que acredite la compra del hotel y bueno, si les gustó este video, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios qué les ha parecido mi video, sus preguntas, sus opiniones al respecto y sobre qué les gustaría que hablara en un próximo video. Así que nos vemos próximamente en otro y hasta la vista.